Bienvenidos a la primera clase de lengua de signos española. El vídeo de hoy os enseñaré a ABC en lengua de signos española. Bueno, lo que os voy a enseñar nos sirve para poder deletrar nuestros nombres propios o palabras que no tienen un signo. ¡Empezamos! A B C D e, F, G, H, T, I, J, K, L, doble, L, M, N, Ñ, O, también se podría decir O, P, Q, R, doble R, S, T, U, V, V X, Y y Z. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. Estela, Lorenzo, Madrid. Practica mucho, mucho y nos vemos el miércoles 7 de abril a las 5 de la tarde. Adiós.